En las notas de último minuto, condenan a Messi a 21 años de cárcel, pero ¿qué creen chiquitines? No va a la cárcel, no va a la cárcel, porque 24 meses de cárcel son conmutables por una pena de pues, unos milloncitos que tiene aquí en el cajón, entonces tranquilos, el nene la va a seguir haciendo de pedo para la albiceleste, se va a seguir negando, el arreglo estuvo bueno, eh, para ver es que vinieron a tomar clases aquí a México, saludos.